Marcia llega a saludar a Iván mientras está con Gaviota y su mamá, ella se le acerca por detrás y le dice buenas noches Iván, Marcia le dice que tome aire que al parecer se puso mal al verla, Iván le dice que no pensó que fuera a venir pensando que estaba de viaje con su padre. Ella le responde que porque piensa que se iba a perder la oportunidad de verlo, además le dice que no se preocupe que no le va a causar ningún escándalo. Él le dice que no es eso, solo que llegaba en el momento en el que él se iba. También que lo que diga no es una excusa para reparar el daño que le hizo, pero tampoco le puede decir que no la ama, que lo que siente es pura nostalgia y no espera que lo perdone, pero que no crea que quiso hacerle daño. Ella le responde que no se preocupe, ya tendrá oportunidad para estar igual a antes y que también volverá a verlo. Él le dice que le parece inútil. Aunque intenta evadirla, le dice que está bien, que él la llama, pero ella es quien le dice que ella lo va a llamar y el padre de ella también le habla y le dice que si no le ha bastado con que este hombre la dejara plantada, pero ella le responde que perfectamente sabe lo que está haciendo.